¿qué tal? Soy lo Luque. Pues bueno, vamos de Girl From Rio a Boys Don't Cry de Anita. En Rock in Rio, Lisboa 2022. Como ya os he dicho, iba a reaccionar a unas cuantas canciones que me faltaban por ver. Vamos ya por la mitad de, de esas canciones, porque las demás ya las he subido. Y en este caso vamos con Boys Don't Cry Anita. Este sonido es también bastante nuevo para mí en Anita. De verdad es súper versátil esta chica. Este punto rock. Está alucinando un poco de la variedad de estilos que, que puede tocar y quedan bien en su voz. Oye, ¡Qué buena! Es que no hubiera hecho Anita con este estilo, para nada. Y me encanta. Oye, qué buenísima. O sea, de verdad, esperaba una balada con el título. Súper buena, o sea, me ha gustado mucho este estilo, así como pop-rock, rock. De rock. verdad, muy muy buena. Pues nada, sorpresa para mí, me ha gustado mucho Boys Don't Cry de Anita, la verdad es que chapó. Bueno, pues vamos a seguir, vamos con el siguiente, pero este, ya os digo, me ha gustado muchísimo. Muy buena, vamos allá con el siguiente.